Fútbol, por que no, wey, Son tus metas para las marices ¿sí? <risa> son tus calcetas de fútbol, güey. Pues aquí salva, <risa> <risa> <risa> ¿por qué? Pinche <risa> yogurt con retención de líquido. <risa> <risa> ah, <se> entendí. <risa> <risa> ay, ay, ay, ay, <risa> ay, yo no ¿eh? te a Yeah. <risa> Audio de lujo, no lo había visto ¡Uy! <risa> el guión de este especial de Halloween Patrocinado por el buen La pluma del pollo El mayor experto en zombies que existe Sal, mira, ahí está su zombie Aquí hay mayor. uno Ahí está otro zombie ¡Ay, güey! <risa> ¡Ah, ni te gustan los zombies, pinche poser! Así ah, es cierto hasta que se digna, mano Negrete, a venir a grabar el audio. Ay, disculpe usted. Ya está grabando, güey. <ríe> Mucho gusto, señor, don Manuel Negrete. ¿Cómo estás? Es gusto, señor Escorpión. Sí, Qué bárbaro. Bueno, pues ya nada más le tiene que mandar el audio al señor para que se ponga a trabajar. <ríe> Fuera con, de eso. Con tres días de anticipación. Con tres días de anticipación y en canales separados cada uno. <ríe> <sino> <ríe> <una mano. ríe> No oh, mames. Wow. Si no, como los cuatro Si me los van a todos juntos. ¿Cómo quieres que pues, se ¡Chinga, ¿verdad? cabrón! Así uno resuelve. ¿No es bueno? <risa> sí. ¿No? ¿Tú crees que Martín Hernández está poniendo lejos de pinches perplejos al pinche negro y ñalito? Yo No, yo creo que sí. No creo. <risa> ya te conseguí el ah, chinga, chinga, ¡Sí! ¿Está sabrosa? No, es mi primo, ya sabes, él viene de Veracruz y toda la onda Trae una onda como underground, pero te va a encantar ¿Cómo Ay, ahora bien. Un, ¿Una onda qué? Underground Underground Sí, aparte underground. te va a encantar eso, pero buena onda Pero sí sabe que aquí ya no se usa eso de andar con arcos, flechas, boleadoras, boomerangs y esas pendejadas Aquí no. se tiene que comportar Sí, no, aquí no, ese güey no es narcisista ni nada de eso No, es de Veracruz, pero toda madre Narcisista ¿Cómo son los narcisistas? Pues de Veracruz. <risa> Dirás anarquista, pendejo. Ah, también allá son anarquistas. <risa> ¿Cómo te llamas? Joaquín. <risa> ¿Y tú? Yo me llamo Aarón. Ah, ¿y dónde estudiaron para ser zombies o qué? <risa> No, bueno, cada quien no hace que tiene sus sí, estudios, pero del trabajo. No ahora sí que de, todos tenemos algo. Sí, trabajamos en una casona es del todo. terror. Entonces de ahí fue donde aprendimos todo este, este rollo. Eh, pero yo no tiene trabajo, ¿no? En la feria, por lo menos. Pues yo ya no trabajaba ahí, <risa> pero... No, yo, yo igual tampoco ya no trabajaba ahí. Pero... Nadie, ya los corrieron al <risa> Porque como, como dice el payaso Joker, ¿no? En el... El... ¡Ay, que no sé chiste subió! Además, el programa... Ya sabes, ahorita, como está el poder. ¿Qué viste como está de moda ahorita el joke, y el broma. <ríe> broma. Ah, ese broma. El broma. Órale, ya me voy. Ay, o sea, que... Yo con retención de que... líquidos, ¿Sí? ¿no? ¡Primo! Sí, sí. O sea, tú eres Marte Galera, yo soy el escorpión dorado. Pero debe de ser parejo. Si yo te mando fotos de nudo, tú también mandame igual. Sí, equidad. Br ya me llevó algo de ella, ya se me llevó <risa> Si no hay muñas reglas que nos construye son de chinga, eso Ahorita espérame, ahorita la <risa> jajaja <risa> No, con unas anfetaminas de mi amigo Phil Barrett. Mi amigo Phil Barrer me dijo Silver. Perdón, ya se fue. ¿Tendrás tita agua? Es que me, se me están roncando, vamos... Eh, vale. Sarita, ¿dónde está Sarita? ¿Por qué me abandonaste, Sarita? Ah, no tienes. Qué triste fue decirnos adiós. Canta, hermano. Cuando nos adorábamos más, ya me siento cenizas, polvo dividido. De Miami y de México. Miami. La pasta, la de la de la Hambre Tripa Ah, sesos carne uno campechano ah, sin, verdura. sin verdura con salsa picosa escorpión ¿Puedo? no traza no es que no viene no viene eh, si pues, pues, ¿sí está bien pues, escorpión pasa, gracias amigo <risa> <risa> sabía que te iba a convencer escorpión manu <risa> ¿Cómo? ¿Estás a punto de convertirte en un zombie? A punto. Así, de convertirte uh -huh. en un zombie. ¡Ya estás! Prácticamente. O sea, <risa> la ojera ya la traía. Primero primera vez te has convertido en algo que te había caracterizado de algo? No, lo único fue en uno que hicimos, ¿te acuerdas? El año... Uh, hace como... El año pasado, hace como cuatro años. De... de igual de... El muñeco exactamente. Y ahora se ha convertido en un zombie. Él no está maquillando porque dicen que no tiene buen ojo. ¿Este cuál concepto va a ser? No, pendejo no Pues va a ser el un músico más. fracasado. Ah, sí. <risa> músico huesero. Yo no lo dije. ¿eh? Yo no lo dije. <risa> ¿Tú vas a pagar en el espectáculo? <risa> no, hombre sin más rapidito, yo, dame 15 minutitos a enseñar <risa> Chucho, ey, ey, ey, venga, ajá, <risa> venga, eso, eso? <risa> Solo tienes que... <risa> ¡Órale! Me puso ahí, güey. No mames, no mames. No, no, no, no, no, no, no, no. Sí, es que no sé si supieron que hubo un partido de fútbol San Luis Querétaro Y pues nada, yo estaba ahí en la vale. En la porra, entonces sí se puso fuerte El tema, sí se puso fuerte Pero, pero bien, todo bien, bien, o sea Este, el fútbol es un deporte familiar 100% por y, y pues ¿Qué nada qué A echarle Amigos, sí. me veo me o veo, me esto, esto me veo bien Eso de ser músico Sí, güey, pues casi no pega lo de las desveladas <risa> Como cuando presentas un shoven en el lunario, así que. Así. Así cuando no se están vendiendo los boletos. <risa> cuando pierden tus pumas. Cuando pierden los pumas. Porque no le pones nalga mejor de nalga es, la de marihuana. Nalga y tetita. Nalga y tetita. Cómo lo mueve esa muchachita. Eso qué bonito. Nalga y tetita. Nalga y tetita. Aplauso ya, Calla ahí, calla ahí, muérete así por completo pero te no se cae nada nada felices los cuatro pausa dramática me gusta eso buen detalle buen detalle metan en el concepto no quieres un, un cafecito o algo así no mames se ve bien buena esta pinche oreja mano Chíquate una orejita, a ver si está bien el cafecito. ta ¿qué? Como que esa oreja me dio un poquito de asco nomás, eh? <risa> así es, sabía? Muy tranquilo. Pues como a ver. Pues ya bonita, pero como que. Como que llamó. Es como como que esa bonita, así como que ya me salía como a patas. Amigos, ya nos vamos por fin, son exactamente 10 y media, bueno 10 casi 1024. vamos saliendo, pero la verdad la pasé increíble, de verdad, gracias Alex por siempre contemplarme, porque pues yo siento bonito, yo estuve ahí con en cuenta, nada, no, la verdad nos divertimos muchísimo, es un gran amigo y de verdad, espero me sigas invitando, fui un payaso el día de hoy, pero no payaso, este, para mal, sino payaso en buena onda, <ríe> <risa> ¡Ah, no más! ¡Sí! Me La mordida, ¿no? ¿Cómo vas, No, <risa> mordidón, güey. Oye, hacemos un dónde, ¿no? Con todos los soles. Ah, sí. ¿Y esto es trabajar? Esto es el ocio cuando ya pasó mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Mira ¿Cómo vas, mano? Pues este nivel está difícil, ¿eh? Pero ahí vamos. <risa> Chiste que le di Yo a la pared? perdón. Yo solamente espero que mi trabajo de guión esté bien representado. Gracias a al señor director. Lo mejoramos. un y... culero. No, no sé el la capacidad... histrónica del escorpión ya sea lo suyo. así ya sea yo. La capacidad del escorpión está, está en, en tela de juicio. ¿No tienes comezón, escorpión? No, ¿quieres rascarme Ok. <risa> un día estupendo. La verdad es que cansadón eso sí, pero valió la pena. Creo que todo el trabajo de de mis compañeros y el de ustedes fue algo fue algo increíble pesado yo también maquillé de zombie güey todas las ojeras Todo bien cansados pero en pie de guerra como cajero de oxxo muerto uh, por dentro no. <risa> por fuera también el trabajo de todos estuvo impresionante este desde de, de todo el el equipo de, de efectos especiales de maquillaje. Yo no manches, ni respeto no, neta. O sea, neta, ojalá sigamos trabajando no, en proyectos tanto de terror como lo que sea con, el, negro, con el buen pollo, porque no mames. Se la rifó. Acabamos de terminar de grabar el Se Busca Rumi especial de Halloween. Espero les guste. Todos lo hicimos con mucho cariño. Todos le metimos corazón. Estuvo padrísimo. Y pues, compártanlo. Yo tengo Halloween el sábado, así me puedes maquillar. <risa> <risa> Fíjate que te podemos invitar un litro de pozole. <risa> quiero hacer, quiero hacer algo, así, algo bien sencillo, así como. Eso es, que es que sencillo. Nosotros somos estofis. Es, ¿no? Es, es, no te es, toma mucho tiempo. Espera, no nos vemos. <risa> no te cobras por echarnos pintura de esa. <risa> Pero, Pero <risa> yo pongo la pintura, no es una, co es comes, ¿no? <risa> De de de de de ¿Es, es... es comes, ¿no? Es, es comes, es pintura comes Sí, huele, huele el aceite no, no, no, no, no. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Este, si que, los zombies llegan a su casa, son bienvenidos exacto. Ya, perdón Tres, <risa> dos Último chiste, último chiste ¡Ay, ¡Oh, que su puta madre! Los si los zombies Lleguan llegan a su casa Si los zombies llegan a, a más, su casa, que, si lo bueno. ¿Son bienvenidos? Perdónenme amigos, ya, ya me quiero ir <risas> Se los juro Acción <susurra> Último chiste, último chiste Si los zombies llegan a su casa Son bienvenidos ¿Qué haces, escorpión? Pues <susurra> está. ¿Qué pedo? Mira ese escorpión dorado? Hola, escorpión, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué pedo?